Bien, seguimos revisando y actualizando las informaciones, como en reiteradas oportunidades hemos dado a conocer la caza de animales silvestres, está prohibida y es ilegal en nuestro país, pues de qué manera se está cuidando a estas diferentes especies de animales silvestres que muchos de ellos también están en peligro de extinción. Y hace algunos días hemos conocido sobre la caza de uno de estos animalitos en Beni, para ello estamos en contacto junto a nuestro compañero de trabajo desde Beni, adelante Sergio, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo está, Lorena? Muy buenas tardes. Comentarte que es un tema preocupante el que se está en el departamento del Beni, ya que albergamos aquí en el departamento a más del 60% de las especies animales silvestres de toda Bolivia. Eh, para ello, la gobernación del Beni, en conjunto de, de la Secretaría de Medio Ambiente, ha implementado un proyecto de preservación y conservación a la fauna y flora silvestre. Eh, lo que están viendo en imágenes en este momento es un ocelote que ha sido rescatado. Eh, lo tenían principalmente como mascotas aquí. Como te digo, estamos albergados, son pampas las que nos, nos rodean aquí en, en la capital veniana y este ocelote fue rescatado porque uno unos uno ciudadanos lo tenían de mascota. Este ocelote en los próximos días va a ser va a ser reencauzado a, a donde proviene no sin antes también ver si si es, es pertinente llevarlo a, a donde a donde pertenece, porque vos sabés que es complicadito largar a los animales cuando no tienen cómo defenderse. ¿no? En el caso del en el caso del jaguar que, que ha sido asesinado, ya se tiene a la persona prendida, se tiene a una persona prendida, pero ella manifestaba que, que fue en defensa propia, pero pero las autoridades han, han investigado en el asunto y han verificado de que no fue en defensa propia, ya que el jaguar se encontraba con bastante peso y, y, y contradecía lo que decía el, el, el hombre, el cazador. El cazador tuvo miedo, tuvo miedo al, al, al ver que la persona le decían que eso era algo ilegal. El cazar un animal es algo ilegal y está penado por ley y es penado con cárcel. Lo que hizo el hombre lamentablemente fue botar el, el cuerpo del animal al río. Hasta el momento las autoridades siguen en la búsqueda, siguen en la búsqueda para, para ver si pueden empezar el cuerpo del animal. Y, y de esta manera para que sea procesado de la manera que se debe. Recordemos que existe una ley, la 1333, que específicamente prohíbe la caza ilegal de animales silvestres. Muchos de estos animalitos están en peligro de extinción y no es el primer caso que se ha escuchado. Una vez que se logre dar con el paradero de esta persona, ¿qué es lo que prosigue? ¿Cuáles son las sanciones? ¿Cuánto tiempo de privación de libertad existe? En tiempo de privación de libertad tenemos un cárcel de 5 a 6 años, de, de, depende cómo haya sido el hecho. Eh, esta persona en, en estos momentos se encuentra en la, pública, en la carceleta pública y está con detención preventiva a, a la espera de su audiencia. Perfecto. Una última consulta. En este albergue específicamente, ¿cuántos animalitos hay por el momento que son rehabilitados para que sean reinsertados a su hábitat natural? Al momento solo, solo tenemos por el momento dos, ya que se, se trabaja de manera eficaz y, y rápida y se lo, reinserta, se lo reinserta al hecho de una, dos semanas, tres semanas a, a, lo, a lo máximo. En este momento tenemos dos especies, te comentaba un celoso que tienen en imágenes, y por ahí está una parada, no es para la, precisamente la parada barba azul, es otra especie de parada. Ya que te comento algo para resaltar: la parada barba azul. Se puede explicar bien, el, el cuellito de, de la parada tiene que ser azul efectivamente y, y el que está viendo en imágenes el cuello es, es negro, o sea, para diferenciar que la especie en peligro de extinción es la parada de azul. Perfecto, gracias Sergio, ha sido un gusto que nos esté acompañando e informando acerca de estos detalles para que la población también conozca cómo está trabajando la gobernación, autoridades y también en diferentes operativos, sobre todo para que la población tome en cuenta que es prohibida la caza de estos animales. Gracias Sergio. Listo, tengo una próxima ocasión, comentarte antes ¿eh? para cerrar, eh, el personal de, de la Secretaría de Medio Ambiente en este momento se ha ido a, a las pampas, a las pampas a que tenemos... Eh, cerca de las cuencas. ¿Por qué motivo? Porque al estar subiendo las aguas, los animales buscan buscan las zonas altas y y al verse al verse al verse en peligro por la subida la crecida de los ríos, ellos buscan lo más alto y lo que ha estado haciendo la gobernación en estos momentos han salido de urgencia a las 12 del mediodía es eh, para rescatar a los animales que se pueda y no estén en peligro en peligro de morir. Perfecto, gracias Sergio, estaremos siguiendo muy de cerca el trabajo que vienen realizando las autoridades y su persona. Hasta una próxima oportunidad. Hasta luego, hasta luego. Ha sido un gusto que nos estén acompañando. Importante conocer los operativos y el trabajo que vienen realizando las autoridades entendidos en este tema para evitar que estos animalitos estén sufriendo, ya sea por eh, la crecida de ríos, por las lluvias, pero también por la caza ilegal de animales que están en peligro de extinción. Le ponemos el punto final. Como siempre, ha sido un gusto poder acompañarlos. Continúen en nuestra sintonía. Permiso.